se casi nada, ¿no? La historia narrativa que interesaba algo hace 20 años, comienza a no interesar porque ya casi nadie lee. Cuando digo leer, me refiero a leer y a entender lo que se ve, en la comprensión. Si me explotaron las cosas, al finalizar una de cuarto, realmente se asombra. Bueno, como hemos referido de otra manera, las películas históricas, las series históricas, si estas televisiones tienen que, que formar la televisión o la novela histórica, pues casi todo vale. ¿eh? Bueno, yo soy una trilogía de tres novelas históricas que se titula Los un La publicó Planeta entre 1917 y el, el, 2017 y 2019. Se llaman Los Ojos, la trilogía, y ¿eh? son tres novelas. Por eso es toda la serie, de diferentes propias cada una, donde el cuento prácticamente ha reinado la vida de Carlos uno de los de... Bueno, hubo una propuesta por parte del Planeta, de hace media, para hacer una serie de visión sobre esta tecnología. Y yo me reuní en, en Barcelona, fue la casa por la cual abandoné de este editorial, como con, con Penguin, desde hace un año, desde de dos años porque me quedé absolutamente estupefacto cuando el equipo de producción me presentó este trabajo. Que presenta los, los austríacos, Amicioso, Sexo, Poder, la serie son la voz del imperio, propuesta de serie a partir de la novela de la antología de José Luis Bueno, así. Yo me encuentro con las fases de la temporada, que sucede ser, que el sexo, eso está bien. Y de repente aparecen los personajes más importantes. Aquí está Juana de Castilla, Juana de la Roca. Y quería hacer lo siguiente con Juana de la Roca, en la serie. Con mi novela, que no tiene nada de referencia. Juana es una persona cultivada y contestataria ya desde pequeño, cuando se negaba a acudir a misa. Su fuerte personalidad y propia de la por lo otro le la fama de persona inestable ya tendrá que dar con ese calzabelito desde niña. un carácter duro que terminará que, que terminará de generar en cuando sus padre le envían a Francia, para que se etc. Y aquí viene el hombre A partir de entonces traicionada por su padre y su marido tendrá que defender ante un tribunal médico que está en condiciones mentales o la castigo no lo logrará y seguirá encerrado ojo, será entonces cuando además de contesta tándida se convertirá en una persona vengativa lo que estará una compleja Tendencias en educación e investigación. Y nada, lo ya con, con Dani. Bueno, pues muchas gracias. Con el micro, y necesario. ¿Para que pegue el Zoom? O con el Zoom, bueno. Bien, muchas gracias. Yo voy a ser breve. Eh, es complicado ser breve, pero lo voy a intentar. Por el tiempo que tenemos adjudicado. Eh, he tratado de la comunicación, eh, en cierto sentido, hay algunas de las publicaciones que, que, que ya han nombrado varias cosas, aunque ha eh, avanzado y, y hay cosas que pueden ser inéditas, aunque la base más o menos es eh, la hubiera conocido, eh, sobre fundamentalmente eh, qué tenemos por recreación histórica medieval eh, en nuestro país, una problemática que han tenido otros países y que la siguiente que se tiene, que es una cosa endémica. Pero que nos permite eh, acercarnos a una realidad, eh, quizás con sus luces y con sus sombras. es interesante reflexionar sobre ello, es decir, hacer una meta-análisis eh, un meta de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos cuando hablamos de recursos. Sin embargo, esta comunicación es un poco atípica porque no me voy a poner los clásicos de sí, y sí, recreaciones, de ¿cómo, cómo podemos diferenciar. seguimos sí. hablando de recreación porque los que hacen historia histórica se llaman recreación. Este discurso tan maluido que aparece en todos los sitios está tan, ya, tan, tan sobado, y perdón por la expresión, que yo creo que, sí. que empieza eh, a ahondar en ello porque no hay cosas que siguen siendo más o igual interesantes. ¿no? Sí. Tampoco voy a ahondar en problemas en cuestiones como, por ejemplo, que ahora está muy de moda pues, afirmar que el recreacionista histórico, por lo menos en la media, recrea por imitación, la proliferación de tiendas, eh, muchas de ellas eh, bastante lejanas en, en la latitud, pues que venden a granel, podemos decir, eh, elementos que muchas veces no están documentados que es fácil de adquirirlos. Es decir, el desapego hacia el artesano, porque el creador histórico es un artesano, al fin y al cabo es capaz de reconstruir a partir de las fuentes algo y la maña o la capacidad de reconstruirlo es un elemento fundamental. Entonces, eh, todo este tipo de cuestiones están en el candelero de recreación histórica, voy a obviarlas porque creo que en el allá, son interesantes, pero trascienden la cuestión metodológica de la técnica para centrarme en aspectos que creo que son más importantes. ¿vale? Bueno, el primero de todos, eh, lo primero de todo, eh, yo, mi intervención la he dividido en dos segmentos, uno es un segmento relacionado con la recreación histórica y la investigación. Es decir, que nos puede aportar la recreación histórica que las fuentes históricas no pueden y si eso es válido para poder sacar conclusiones y si podemos adjudicar a ese método que es completamente peregrino para el método histórico pues, eh, connotaciones de apoyo a la investigación es decir, yo puedo experimentar algo puedo sacar conclusiones y el documento y de esa manera nos permite de algún modo eh, acompañar a lo que las fuentes históricas por su finitud no pueden y por otro lado el elemento es eh, el otro, el de la educación que educa realmente la recreación histórica tiene limitaciones, porque se ha hablado de las bondades, de la recreación histórica, pero hay muchas cosas que la recreación histórica no puede explicar, que son las cosas más importantes de la historia. ¿Mm? Vamos a ver cómo superar todos esos, esos revolucionismos, ¿de acuerdo? Bien, eh, no sé, el inicio el PowerPoint hace tanto tiempo que no sé lo que. Vamos a ver. Vamos a empezar con eh, la parte eh, de investigación. El primero de todo, el historiador, el historiador utiliza el método histórico. El método histórico es un método eh, exclusivo del historiador los otros métodos científicos se aplican en otras uh, disciplinas, en otras ciencias, pues obviamente la historia aspira a ser una ciencia social. Pero el método histórico es un método propio, un de historiador, definir las fuentes, consultarlas, hacer un proceso heumístico, seleccionarlas, hacer una serie de preguntas iniciales, eh, hacer una criba, hacer una crítica menor, un último mayor, y ya, pasar a la hermenéutica, y a partir de ahí la fase historiográfica, El histórico resumido, ¿eh? que todo un historiador, eh, primero, eh, es, es lo que es, es le enseña eh, no son valores tan grandes, que son los más aburridos de la carrera pero que son fundamentales porque son la labor del la historiador es decir, y no hace eso, es otra cosa, no es un historiador de modo que eh, cuando nosotros reconstruimos el pasado lo hacemos desde un punto de vista para poder investigar necesitamos aplicar este método histórico a la investigación histórica porque si no estamos haciendo otra cosa realmente ¿no? entonces, fundamentalmente el, eh, el, la media, las fuentes principales bueno, las fuentes principales son las fuentes más utilizadas, son por supuesto las fuentes documentales, y aquí viene el primer problema las fuentes arqueológicas, y aquí viene el segundo problema, y ¿no? aquí viene el tercer problema porque las tres no están en ese problemas a veces yo digo que envidio mucho al degradado Es, eh, es decir, los anexos son historia antigua, y la Media, salvando de la Alta de la Media, que bebe de la de Antigüedad, en ese sentido, pues para el papel la Baja Edad Media, pues la teología medieval prácticamente no existe. La hay, empieza a haber, pero hay algún congreso uh, nacional, pero no hay una tradición que permita, en fin, cuestiones obvias, ¿no? porque el, el medievalista es documentalista, es, es eh, hombre de archivo, eh, tiene que conocer la coreografía, tiene que conocer el así lo por lo menos, y luego la lengua, se llama las vernáculas, etc. ¿no? el trabajo de explorar de manera que es documentalista por, por naturaleza. Y por otro lado, las fuente claro, no ¿vale? fuentes iconográficas. no sé si llaman fuentes. Las fuentes iconográficas tienen una gran problemática. Es que eh, para muchos no son fuentes primarias, son fuentes secundarias. Porque las fuentes iconográficas no representan generalmente una realidad, sino que representan, un, digamos, algo simbólico. De modo que esto tomar pie de la letra es el mayor error porque, que podemos hacer cuando interpretamos. Pero esto es importante en la cuenta. Bien. Vamos con ello. A veces tenemos tenemos una serie de pues, eh, persmíteros, diáconos o gente en eh, de guerra. Muchos de ellos, pues no tenían caballos delante. Es decir, no es un retrato del partido de hoy. Muchos de ellos no habían visto un caballo en su vida y los que lo habían visto igual habían pasado meses o años. Pues, pero, entonces, ¿qué estaban representando? Es decir, ¿qué parte de lo que estaban representando se dejaba a la aleatoriedad? Es decir, ah, ¿cómo, cómo soluciona este recurso? Ah, pues yo creo que podría ser así, etcétera. No son retratos, además de que están, no están tratando de reflejar fielmente la realidad, están tratando de reflejar un simbolismo de manera que muchos detalles pueden dejarse a la, la aleatoriedad. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque los no por lo general, no todos, pero no se suele aplicar el método histórico a hacer una crítica seria y concienzuda de las fuentes iconográficas, se suelen tomar al pie de la letra, cuando realmente no sabemos si sí, eh, estamos hablando de eh, cuestiones que tienen que ver pues, pues, con. con, con con el criterio del iluminador o del escultor en ese momento determinado. ¿no? Con lo cual, bien, aquí un poco un listado de cuáles son las fuentes iconográficas que suelen fundamentalmente utilizar la relación histórica, pues escultórica, artes que tomaremos una, una fuente muy rica, ¿eh? libros, columnas, canecillos, etcétera, manuscritos iluminados, y luego también pues, frescos, tablas, retablos, las fuentes son muchas y de mucha calidad realmente, ¿no? Algunas, hechas por, por, por, por artistas que tenían más, más pericia y otros, pues, más toscos, ¿no? Pero en realidad eh, son fuentes, se pueden, pero necesitamos aplicarles una crítica histórica muy concienciada. Si no estaremos representando reconstruyendo algo que no responde a como la realidad. ¿no? Bien, eh, para ello, para hacer este trabajo hermenéutico, yo en una publicación eh, saqué cuatro problemas fundamentales que creo que hay que aplicar para poder reconstruir. El primero es el problema de la realidad. Esa tenemos una pregunta. Eh, es como la pregunta heurística del Hugo, ¿a no, no, quién beneficia, no? Es decir, eh, ¿está representando esta fuente realmente una realidad o bien algo meramente simbólico? Primero, para empezar a coger con tintas, la fuente, Es decir, los símbolos de los escudos que vemos pues, en este capitel de los, eh, eh, del Palacio de los mm, Reyes de Castilla, eh, casi utilizada en muchas portadas de libros y tal, del siglo XII, pues vemos unos motivos en los escudos, un escudo de una garra, una a la espalda y, y, y, y un escudo de lágrima, ¿no? Pues la Podríamos reconstruir perfectamente todo lo que aparece, pero ¿no? ¿hasta qué punto realmente está representando fielmente lo que sería un caballero, no? un un caballero cristiano? Los tenía delante el escultor, estuvieron muy quietos, cuando los estuvo esculpiendo, los había visto una vez o esculpiendo y ah, hay que tenerlo en cuenta también, porque un escultor... Podía tener conocimientos militares, y por supuesto, quizás seguramente no tenían conocimientos sobre detalles, de cinturones, de líneas, de cosas que a veces se representan muy bien, pero que sabemos que conocimiento tenía realmente. Y no hay que preguntárselo. Hay ¿eh? algunas técnicas para saber si el escultor está más o menos en lo cierto o no, si se repite mucho una, una misma forma y tal, esto quiere decir que básicamente no sería por un lado. Luego, el problema de la imaginación. Una vez que hemos representado algo, lo que yo no conozco, en, cuanto, en tanto en cuanto quiero entrar más en detalles, yo tengo que utilizar o bien conozco en, eh, en profundidad lo que estoy representando, o si no tengo que utilizar soluciones aleatorias, como por ejemplo conteras, como por ejemplo oh, tipos eh, de arrilajes eh, de armas, de espadas, eh, puntas de lanza, en fin, sí. una serie de cosas que nos permitan de algún modo... Eh, pues bueno, pues ver si realmente todo lo que se reconstruye real está muy vinculado al, al, al otro problema. ¿no? El problema es de la latitud. Esto es interesante, porque un estudio eh, de cualquier documentación, extótico podemos decir, vemos, por ejemplo, en este caso, no sé si lo conocéis, esto es una iluminación de Vidal eh, Mayor. Hay un estudio de Vidal Mayor sobre las iluminaciones hay varios. Y hay uno que ya es más concienzudo, es el que dice que estas iluminaciones fueron hechas en un taller de eh, Normandía. Es decir, con el cargo, ¿no? Con la cuestión de afinidad, en otros. Entonces, claro, si nosotros es tomamos esta fuente iconográfica como fundamental para reconstruir la caballería aragonesa de mediados del de, de, de siglo XV, pero fue pintado en un taller de Normandía, ¿qué estaban pensando? Caballeros normandos a los que les pusieron las palabras de la historia de Aragón, o caballeros aragoneses. Porque la moda militar varía mucho, una vez en otra. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Es decir, fuentes se hicieron lejanas a lo que están representando, que de algún modo se toman como al pie de la letra, y quizás están representando la realidad militar de quien pintó esas iluminaciones, que podían perfectamente pertenecer a otro, a otro espacio geográfico europeo, pero alejado, ¿no? y no había estado nunca, seguramente, en tierra que a a ver, no valle el Ebro. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntamos a la fuente y la analizamos, y digo, si la cogemos con reservas o creemos en ella, esta es una pregunta, un problema que tenemos que entender. Y otro problema de la atemporalidad. Y el caso más paradigmático es el hecho de que cuando nos vamos a la manfa de los inocentes, de los de los, de los, los romanos se están matando a niños, vestidos con la nariga y con el fin. ¿sí? ¿Por qué? Porque con el concepto de temporalidad el escultor la tendría. Y preguntaban, ¿cómo vestían los romanos? Pues, pues no lo sé. Es, decir, es como si yo haga, hiciera un dibujo sobre la lanzamiento de los inocentes y los pusiera con, con un calástico. Contando eso, nosotros tenemos una serie de, de recursos eh, basados en lo que yo conozco, en lo que el iluminador conoce. No sabía cómo era vestido, eh, en este caso, eh, pues eso, ¿no? un legionario romano, de modo que, que lo representa con, con, con, pues, con lo que es la realidad de ese momento. ¿no? Pero bueno, esto es muy evidente cuando no se representan espacios temporales tan alejados en el tiempo, pero no se representan con espacios temporales eh, mucho más cortos, de, varias, de varias, eh, varios, varios años, años varias décadas, por ejemplo en los frescos que se conservan en el Museo Nacional de, Arte de Cataluña sobre la conquista de Mallorca por parte de GENVICI. Se han tomado esos frescos que pues, son prácticamente los únicos junto con los de Nascido de Caliz y todos que representan fielmente o fielmente por lo menos lo más próximo a como era la caballería en el caso militar. Se han tomado esos frescos como elemental para reconstruir pues, las primeras décadas del siglo XIII es cuando se hace la conquista en el siglo Pero claro, quien pintó esos... Esas iluminaciones las hizo pues, al final el siglo XIX del siglo XIV. Entonces el iluminador estaba representando la realidad, habíamos hablado de los problemas anteriores, estaba representando la realidad de 1800 o la de anterior. Recordaba cómo vestían los caballeros que conquistaron Mallorca. Realmente, entonces, ¿qué estamos cogiendo? ¿Qué estamos representando? Y La temporalidad cambia. Muy fácil identificar cuando hay, en este caso, imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no cuando se está representando algo que hay unas décadas o unos cien años de diferencia. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacerle esa crítica a las fuentes iconográficas. Bien, antes de pasar al siguiente punto de educación, me parece interesante pues recalcar sobre todo eh, la idea de que cuando nosotros queremos reconstruir algo, necesitamos que las fuentes formen parte de la reconstrucción. Porque muchas veces ahora, hasta aquí está de moda el hecho de democratizar el, el, el método histórico. Es decir, de para democratizar quiere decir, cuando yo explico algo de cómo era, cojo la fuente o la problemática en torno a esa fuente y la llevo al discurso y la problematizo ante la gente que está ahí. Esto es interesante, porque muchas veces no las podemos saber por estas cuestiones. Entonces, si yo problematizo por qué he interpretado una fuente iconográfica estas características mediante de este, de, de, de, de eso, de algún modo también llevo ese discurso de la interpretación iconográfica y de la recreación al propio público. Entonces, empieza a ahora estar ahora está debería. debería se empieza a ver algunos sonatos que cuando se reconstruye también eh, se explica y se cuenta de, de qué fuentes, por qué he interpretado esto. Pero como si no podemos ver, eh, como ya he visto, capillos que son en sombrero del siglo XIII achatados por detrás y por detrás, que solo aparecen en el Vidal Mayor y alguien lo reconstruye igual. No sé si eso se lo inventó el, el pintor, pero era así o era más sencillo. Pero le dije a Romero, eso, es que en la península ibérica, que por no, cierto el capillo es una prenda única en la península ibérica muy típica, que procede de, tiene unas raíces de menos humanas. En Francia, en la Francia, no, no, las iluminaciones no muestran ese capillo si completamente cuadrado, no lo habéis visto tan bonito, aparecen no, las Ángelas, por ejemplo. Entonces, eh, solamente los muy iluminadores dijeron: Pues ahí en la península ibérica, allá abajo en las España, en el Ebro, pues eh, visten como una especie de sombrero tal, que cuadrado ya, pues, eh, Aquel hombre la representaría por sus oídas, entonces eh, los, los dibuja achatado. Pues muchos sí. reveladores se los que hay que interrogarla antes para ver si realmente Bien. y vamos ahora a la parte de la segunda parte vamos a ver si educa la recreación histórica porque en principio siempre se ha, pues, se ha dado de las bundades de la recreación como un elemento para acercar eh, la historia a un público que, que, pues, que no es iniciado etcétera etc., ¿no? primero aquí, me gustaría decir tres conceptos que son importantes comunicación interpretación y didáctica que divulgar no es eh, educar. La divulgación, creo que es la que más, más o menos podemos tener una, una definición de nuestra naturaleza, la manera de que algo llegue a cuantas personas mejor. Eh...